Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan solo a animales, aunque en ocasiones pueden transmitirse también a las personas. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus, detectado en diciembre del 2019. Este nuevo virus puede afectar a las personas y producir la COVID-19. Se transmite por contacto con las secreciones respiratorias que generan al toser o estornudar una persona infectada. Estas secreciones pueden infectar a otra persona si entran en contacto con su nariz, ojos o boca, o si sus manos se tocan la cara. Es muy poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 o 2 metros. Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos y sensación de falta de aire, aunque también se han descrito otros síntomas, como pérdida de olfato o de gusto o síntomas gastrointestinales. Un amplio porcentaje de personas presentarán síntomas leves. No existe un tratamiento específico, pero se emplean fármacos que han demostrado cierta eficacia. Existe un tratamiento para el control de los síntomas. En la actualidad, se está trabajando en una vacuna contra el virus. Para protegerte del coronavirus, sigue estos consejos. Lávate las manos frecuentemente. Evita tocarte los ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. Usa pañuelos desechables y tíralos tras cada uso. Si presentas síntomas, aíslate en tu habitación. Si presentas síntomas como fiebre o tos, quédate en casa y llama a uno de los teléfonos de tu comunidad autónoma. Si tienes sensación de falta de aire, fiebre alta de varios días, que no baja con paracetamol o notas empeoramiento, llama al servicio de emergencias.